A la madre le están haciendo un estudio de fotografía, pagó mil dólares por el estudio. Acabamos de contratar a un guía que nos va a hacer la vida, según él. La ventaja de un guía, y más en nuestro caso que solo venimos por una tarde, un día, una mañana, es que él te compra. No, gracias, muy amable, señor. No, no gracias. Ok, no, la ventaja del guía es que ellos tienen licencia y ellos les dan como opción de hacerlo todo más rápido, no hay que hacer filas. Esta fila es muy corta, pero la fila de allá es la que nos da cosa. Esa fila dice él que es de una hora. Con guía pasas VIP. Es el fast line. No, el, las el, filas, este. el front line, sí. el front line de, los, de, los, de los writers entonces ahorita con el guía nos va a cobrar 900 900 entre 4 y, y nos va a dar el tour por una hora nos va a explicar una hora y ya luego nos va a dejar nos va a dejar ahí viene ya, vamos vamos a que como si este jale esta es la fila que nos va a hacer ahorrar Man. Yes? Man, yes, yes, men. Oh, I'll your on you uh, bag. Shall go to the Give <timbre>? them <laughs> <laughs> Oh, cool. Different, different. Yes. You know, this is the ticket valid in Agra City five place. Okay. <laughs> <laughs> से कैमरा मैं जा y ese fue todo el jale ya logramos pasar el cerco de seguridad ya pasamos todo, pasamos en minutos Venimos a verlo Todo el recinto, o sea, no nada más es el Taj Mahal, sino la entrada, los jardines, todo está impresionante la El Taj Mahal. Eh, no hay palabras para describirles lo bonito que es, eh, es está hecho en mármol blanco y bueno toda la parte de, de la historia, de amor y eso que, que, que ya les contaremos pero está increíble, está muy bonito a la madre le están haciendo un estudio de fotografía pagó mil dólares por el estudio sí. Esta guapa chica, no.